Muy buenos días, queridos amigos que nos siguen en la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Mi nombre es Mariela Sánchez, yo soy de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas de la facultad. Agradecemos a todas las personas que siguen esta página y a través de esta página nosotros vamos a realizar una transmisión en vivo, estamos realizando una transmisión en vivo para poder conversar con el viceministro de Tesoro y Crédito Público. Primeramente quiero presentarle por favor a la ingeniera Juana Borja, ella es decana de la facultad, que se ha gestionado con la facultad para poder realizar este conversatorio online para poder conocer un tema muy importante. Ingeniera Juana, buenos días, estamos ya al aire en una transmisión en vivo. Muy buenos días, quiero en primera instancia saludar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, eh, y a través de él eh, estamos haciendo esta transmisión. Agradecer en esta oportunidad al licenciado Carlos Elín, eh, nuestro viceministro de Tesoro y eh, Crédito Público. Eh, querido viceministro, muchísimas gracias por el tiempo, la predisposición y ante todo por ser un representante también de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y financieras como en calidad de docente y en esta oportunidad eh, queremos a partir de la experiencia y del desempeño que usted tiene en sus funciones nos pueda eh, socializar y ante todo compartir la experiencia, la política y ante todo conocer la realidad en la que actualmente nos desempeñamos nosotros dentro de la economía boliviana. Me gustaría eh, eh, que a través de la página que estamos transmitiendo, también para la Facultad de Ciencias Económicas, eh, usted se dirija tanto a los docentes, los estudiantes y al público en general que está viendo esta transmisión. Muy buenos días, muchas gracias, Ingeniera Juana Borja, por esta invitación. Para mí, un orgullo eh, estar compartiendo experiencias de las cuales... Ahora nos encontramos justamente en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y en base, obviamente, a su iniciativa, hemos tratado de consolidar cierta información importante para compartirla con los colegas docentes. Yo soy muy orgulloso de la Universidad Gabriela René Moreno, ya que vengo de ahí. Eh, también hemos transmitido nuestra experiencia de lo que es el ámbito público, ya 15 años trabajando en esta área. Por lo tanto. Eh, estamos prestos, ¿no?, justamente para poder brindar toda esa información y ayudarlo eh, con esto que ahora nos no toca vivir, ¿no? Una época complicada, una época difícil y esperemos que, que entre todos la podamos superar, ¿no? Entonces, listo cuando ustedes nos digan para comenzar con el tema acordado, ¿no? Muy bien, licenciado. Muchísimas gracias por la eh, presentación. Eh, queremos pedirle eh, que demos inicio a la presentación de esta mañana eh, a través de su persona. Bien, voy a compartir ahora en pantalla la presentación que tenemos preparada sobre el tema de la evaluación fiscal. Eh, no sé si ya la tenemos en pantalla para que la puedan observar todo. ¿Usted me confirma, ingeniera? Sí, le estamos estamos está compartiendo, la estamos viendo, lic, eh, licenciado. Perfecto. Bueno, esta presentación consta de cuatro partes, diría yo. Primero hay que analizar ¿no? un contexto internacional de todo lo que ha venido ocurriendo en, en la actualidad respecto al tema de la pandemia, el coronavirus, y luego mostrar un poco, con las cifras reales, lo que ha pasado con el sector real, ver qué está pasando con el tema fiscal, y las medidas, ¿no?, para concluir que hemos adoptado en, en este gobierno, principalmente, para poder paliar, ¿no?, pero concentrándonos en todo lo que es el ámbito fiscal, ¿no? Entonces, en primera instancia, ese contexto internacional, ustedes pueden ver en esa primera lámina que desde el año 1900 el, el país, el mundo, no ha tenido esta América Latina justamente, esta caída tan fuerte como se está ocurriendo en el año 2020, no según eh, la Cepal y algunos organismos internacionales, han visto que vamos a tener una caída en el crecimiento del Producto interno Bruto aproximadamente del 5.3%. Estamos hablando entonces que en estos últimos 120 años no se ha visto en el mundo esta caída como... Estamos viviéndolo en la actualidad, ¿no? Si nos referimos al contexto del Fondo Monetario Internacional y solamente a nivel sudamericano, eh, vemos que todos los países latinoamericanos vamos a tener un decrecimiento en nuestra economía, es decir, vamos a eh, tener un bache muy fuerte. Nosotros nos encontramos con un cálculo aproximado que nos dice el Fondo Monetario del 2.9% de decrecimiento eh, y el promedio de América del Sur está en 5%. ¿no? Entonces, el impacto de lo que ha ocurrido con respecto al coronavirus va a ser muy fuerte y evidentemente eh, se va a tener que tomar a me medidas, ya sean de expansión fiscal o de expansión monetaria para poder contrarrestarlo ¿no? como se lo ha estado viviendo en la actualidad. ¿no? También vemos que específicamente en el caso de Bolivia, como les mencioné, el Fondo Monetario Internacional nos proyecta un decrecimiento del 2.9%, la CEPAL 3% y el Banco Mundial 3.4%. ¿no? Todos los organismos multilaterales van en esa línea de que nuestro, eh, nuestro resultados para el crecimiento de la economía va a ser negativo. ¿no? Eh, si nosotros eh, analizamos un poco en ese contexto lo que va a originar con relación al tema de pobreza, la CEPAL nos dice, por ejemplo, que va a haber un incremento muy fuerte de lo que va a ser la pobreza y la pobreza extrema. ¿no? Habíamos alcanzado resultados importantes hasta el año 2016-2017, cuando el país gozaba de bonanza económica, de recursos económicos importantes, pero que sin embargo eh, se han ido revirtiendo, ¿no? justamente porque ya desde 2018-2019 tenemos ya eh, menor cantidad de recursos que disponemos. Y es por eso de que hay un impacto en lo que viene a ser la pobreza, el incremento de la pobreza no y la pobreza extrema. no eh, En ese contexto la proyección está bordeando el 35% en lo que se refiere a la pobreza y en pobreza extrema en un 13.5%. ¿no? Ahora si nos enfocamos en lo que ha ocurrido hasta finales del 2019 El Producto Interno Bruto de Bolivia en 2019 alcanzó los 41.200 millones de dólares aproximadamente y el crecimiento que se consolidó hasta el 31 de diciembre fue del 2.22%. No Hubo una fuerte caída, no nos olvidemos que entre octubre y noviembre tuvimos un párate de la economía de aproximadamente 21 días y esto ocasionó evidentemente que haya un impacto negativo en lo que fue en materia de crecimiento, ¿no? Eh, con esto, nosotros como gobierno en noviembre y diciembre empezamos a realizar ajustes muy fuertes porque la economía eh, mostraba serias deficiencias, ¿no? y principalmente en dos aspectos, ¿no? en lo que era el déficit fiscal y en lo que era el déficit comercial, ¿no? que después vamos a profundizar un poco más ese tema. Con relación a lo que viene a ser la inflación, la inflación acumulada, que tenemos hasta el mes de marzo, no supera el 1%, eh, gracias, se podría decir, a ese contexto internacional donde los precios se han mantenido, las economías han mantenido sus niveles de producción, sus demandas agregadas, ha sido de que eh, no hemos tenido una inflación importada muy importante y que también nuestra economía ha mantenido los niveles de inflación, eh, se podría decir, bajo que han favorecido de cierta manera a ese contexto en el cual actualmente nos desempeñamos. ¿no? Y el primer tema que les comenté, ¿no? ¿Cuál fue el primer desafío que tuvimos nosotros como gobierno? Principalmente fue el tema del déficit fiscal, ¿no? Ustedes pueden ver en esta lámina que el gobierno anterior, entre el 2014 y el 2018, comenzó a enfrentar déficit fiscal bastante alto. En el 2014 cerraron un déficit de 3.4% el 2015 6.9, 2016 7.2, 2017 7.8 y el 2018 8.1. Ahí hay una diferenciación en tres barras cada año. Si se ponen a ver, eh, a evidenciar, entre el déficit que se tenía entre enero y octubre, era bastante pequeño. En el caso del año 2014 y 2015, se podría decir que no hubo déficit. Pero en los dos últimos meses, muy curiosamente, el gobierno... Eh, empezaba a ejecutar y a erogar mayor cantidad de gastos, y por eso es que noviembre y diciembre es donde tenemos la acumulación de déficit muy alto. Y en el año 2019 ocurre ¿no? el fenómeno de eh, las pititas, que ustedes deben recordar perfectamente, entre eh, octubre y noviembre tuvimos ese párate, ya teníamos un déficit acumulado de 5.2% y las medidas que se empiezan a aplicar en el gobierno actual, principalmente es la de reducción de los gastos superfluos que tenía todo el aparato estatal, hacer auditoría a todas las obras que teníamos en el país y frenamos, fíjense de esa manera, el déficit que se venía despegando. ¿no? El 2018, como les mencioné, cerramos con un déficit de 8.1 y con esa tendencia del anterior gobierno, para el 2019 se proyectó un déficit de 9.5%. Y como ustedes pueden ver en la gráfica de ese año 2019, entre noviembre y diciembre aplicamos un freno en el mano, de todos los gastos superfluos que se tenían, y le voy a dar un par de ejemplos simplemente para que nos orientemos cómo recibimos este país. Primero, de que se tenía un gasto en combustible exageradamente alto que empezamos a paralizarlo desde el mes de diciembre, y esto no significa de que a la gente le faltó combustible, sino de que de cierta manera el gobierno anterior hacía y erogaba gastos de combustibles líquidos y aparentemente no llegaban a nuestro país esos combustibles líquidos. No sabemos cómo era el control que se tenía antes, pero desde el mes de diciembre, que con el presidente de PFB empezamos a hacer toda esta fiscalización, empezamos a ahorrar gastos en combustible entre diciembre y el mes de abril, se podría decir, que ya lo estamos terminando, aproximadamente en 400 millones de dólares. Imagínense la cantidad de recursos que empezamos a ahorrarle al país en los gastos que el anterior gobierno los hacía sin necesidad. Entonces, con estos 400 millones de dólares fue nuestro primer enganche, se podría decir, o nuestra primera bolsa de recursos que pudimos disponer para aplicar algunas de las medidas que en la actualidad estamos aplicando contra las medidas contra el coronavirus. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, el primer freno de mano lo generamos entre noviembre y diciembre del año 2019. Por eso es que el déficit que alcanzamos ese año fue de 7.2%. Como ven, uno de los ejemplos específicamente en el tema de combustibles. Segundo ejemplo, muy sencillo, también muy conocido, el gobierno anterior decidió construir un tren en Cochabamba de aproximadamente 600 millones de dólares. En cierto momento dijo de que iba a conseguir créditos blandos de la China y que las empresas chinas iban a ser los que iban a construir justamente este tren y esta obra. Sin embargo, el gobierno no consiguió tal crédito y decidió al Tesoro General de la Nación desde el año 2015 comprometerlo con estos recursos, 600 millones de dólares. Un tren que, viendo el estudio técnico, no avanzaba a más de 30 kilómetros por hora. Que se iba a construir sobre las rieles que ya estaban anteriormente. Y que se iban a traer desde Belorrusia los vagones específicamente, para hacer este transporte. Imagínense... Se frega una batería del famoso tren y vamos a tener que esperar un mes, dos meses para poder conseguir la dichosa batería, cuando tenemos al frente Brasil también capacidades de estos tipos de vagones y que lo tenemos a mano y que iba a costar a la mitad de los precios. Entonces, este tipo de cosas fue lo que se empezó a analizar en el gobierno actual de estos gastos superfluos. Y podemos hablar de un sinfín de obras, fantasmas que se canalizaron a través de la UPRE que se canalizaron a través del Fondo Indígena, que se tienen las denuncias, y que obviamente se está haciendo toda una auditoría específica de todos estos gastos que el gobierno anterior del Movimiento al Socialismo realizó en su momento. Entonces, estos aspectos fueron los que empezaron a tratarse, a ver de solucionar, y de que disminuyamos este tema del déficit fiscal. Para este año 2020, como ustedes pueden ver, no tenemos un déficit proyectado hasta el mes de febrero porque todavía no teníamos el problema de la pandemia. Estamos consolidando cifras para los meses de marzo y abril, que todavía no ha terminado. Siempre hay un rezago aproximadamente de 40 a 45 días de la consolidación de lo que son las cifras fiscales. Pero es evidente que ya tenemos cifras no negativas que hemos incurrido en déficit en el mes de en marzo y abril porque hemos tenido que recurrir a fondos del del tesoro para poder cubrir todas las eh, medidas que el gobierno se ha planteado ¿no? y pasar este bache de lo que viene a ser el coronavirus. ¿no? Y además de que eh, no hemos podido percibir recursos, ¿no? porque desde el 17 de marzo, si no recuerdo, 18 de marzo, cuando se decidió hacer esta paralización, eh, las empresas dejaron de aportar, obviamente de recaudar dejamos de recaudar impuestos y esto obviamente repercutió sobre las cifras fiscales. ¿no? Justamente en esta lámina tenemos los ingresos tributarios entre enero y febrero, ya por el impacto de lo que venía a ser octubre, noviembre de la gestión pasada, teníamos una reducción de los ingresos tributarios, pues fíjense, de 8.100 millones que teníamos en el año 2019, eh, llegamos a los 6.400 millones. Ya hay una caída aproximadamente de 1.700 millones que dejamos de percibir justamente por el comportamiento de la economía, ¿no? Y evidentemente en el mes de marzo y abril vamos a tener una proporción todavía mayor que superan aproximadamente los 3000 millones de bolivianos, pero esperamos que en el segundo semestre este comportamiento empiece a cambiar y no tengamos tanto este desfase, pero es evidente de que el déficit que hemos proyectado y que hemos firmado con el, en el programa fiscal financiero que veníamos trabajando con todo lo que viene a ser eh, el sector público y todas las entidades públicas, va, va, va a sufrir algunas modificaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que nosotros hemos empezado a tomar medidas de ajuste para poder eh, realizar algunas eh, políticas y proyecciones que nos van a permitir mejorar en el crecimiento que nos vienen proyectando las entidades, obviamente, multilaterales, ¿no? Con relación a los hidrocarburos, yo creo que es una de las temáticas importantes que también de, seguramente nos tiene preocupado a todos los niveles de gobierno, gobernaciones, municipios, universidades, que son las entidades que creo que reciben el golpe más fuerte, ¿no? Pero comunicarles principalmente de que esta bajada del precio internacional del barril de petróleo, de, sesen, de eh, 51 dólares que se proyectó aproximadamente el presupuesto general del Estado, a los niveles que, promedios que podríamos alcanzar, 35 dólares, 20 dólares o 15 dólares, que hoy en día se está viendo, no tiene un fuerte impacto en lo que va de todo el año. Evidentemente, en el primer semestre, enero, junio, 2020, no vamos a tener una reducción de ingresos, por el lado, obviamente, de lo que viene a ser la caída del precio internacional del barril de petróleo, porque para hacer el cálculo de venta de precios de, de, de gas, principalmente, a Brasil y Argentina, tenemos un diferimiento de tres meses. Ahora, lo que sí nos debe preocupar es la caída de las nominaciones de volúmenes de eh, gas que nos está pidiendo Brasil. Hoy en día no estamos superando los 10 millones de metros cúbicos día, lo cual eso sí deberíamos ponernos a pensar y ver qué eh, política vamos a aplicar. Pero el tema del precio internacional del barril de petróleo tiene su importancia Pacto, pero no es tanto como se piensa. Por ejemplo, nosotros teníamos proyectado en el presupuesto 2020 alrededor de 9.700 millones que íbamos a percibir a ese precio estimado de 51 dólares. Si llegamos al precio promedio de 35 dólares, estaríamos hablando de alrededor de 8.000 millones de bolivianos, es decir, una reducción de 1.700, 1.800 millones de bolivianos. Si el precio promedio fuera 20 dólares, como ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha estaríamos alcanzando los 7.350 millones de bolivianos. Y si llegáramos al precio promedio de 15 dólares, hablamos de 7.140 millones de bolivianos. Fíjense que no hay una importancia en la reducción entre 35 y 15 dólares el precio promedio. Entonces, lo que sí nos debe interesar es ver cómo trabajamos el escenario de las nominaciones, porque tenemos que compensar de cierta manera, ya sea con mercado interno o con Argentina, por la denominación que nos está reduciendo Brasil. no. Entonces, ese sería el impacto que de una u otra manera tendríamos que empezar a cubrirlo no, y ver las entidades públicas, principalmente gobernaciones, municipios, universidades, de ir ajustándose a esos niveles. Entonces, la reducción, hablamos, estaría bordeando entre 18 y 27 por ciento de lo que corresponde a los ingresos por hidrocarburos. También va a haber una reducción, evidentemente, de los recursos de coparticipación tributaria, que son todos los impuestos ¿no? que recaudamos en el país, pero que eh, tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento en los siguientes meses, porque hay una, hay, un, hay, hay una recaudación de lo que tenemos en saldos de caja y banco, que son importantes, no hablamos alrededor de 17 mil millones de bolivianos que tienen gobernaciones, municipios, universidades, y que van a tener que empezar a utilizar para poder eh, paliar, si ustedes quieren, este bache que estamos viviendo en la actualidad. ¿no? Eso respecto a los hidrocarburos, ¿no? para dejarlo un poco eh, en el debate, si ustedes quieren, para que lo podamos discutir y para que se pueda analizar este aspecto de la reducción de los ingresos de los hidrocarburos. ¿no? Luego tenemos... Los lo que viene a ser la ejecución, ¿no? La ejecución del sector público, de lo que ha venido ocurriendo en el tema de la inversión pública, actualmente hemos alcanzado un 6%, son alrededor de 1.800 millones de bolivianos, 1.900 millones de bolivianos. Estamos por debajo del promedio de todas las ejecuciones que se han tenido en anteriores años hasta el mes de marzo. Esto evidentemente porque ha habido una gran reducción de los recursos, tanto del nivel de la coparticipación tributaria también los recursos externos se han estado eh, adecuando a todas las auditorías que hemos venido realizando. Hemos primero que nada hecho un análisis de qué es lo que va a ocurrir con eh, todas estas obras y estos gastos superfluos que han tenido en el anterior gobierno y que los hemos estado empezando a trabajar. ¿no? Con relación al tema eh, más importante, se podría decir ahora que nos acata todos los organismos o entidades públicas que pertenecemos al nivel central del Estado y todas las entidades autónomas, no, todo lo que viene a ser la salud. No, eh, no se había tenido nunca un presupuesto en salud de alrededor del 10% de la totalidad del presupuesto del país. Hemos alcanzado este presupuesto evidentemente con la colaboración de todas las entidades públicas porque es un presupuesto agregado tanto de los, todos los niveles autónomos como de la caja nacional y del nivel central del Estado. Además de esto, de que se han incorporado nuevos créditos, nuevos recursos para poder cubrir justamente esta pandemia, ¿no? El caso del equipamiento de algunos hospitales, la terminación de alguno, de algunas obras que se están trabajando para poder eh, tener todas las infraestructuras que por lo menos podamos paliar este tema de salud que ahora nos está golpeando fuertemente, ¿no? Ya hemos superado el 10%, ahora lo que nosotros debemos garantizar es justamente los recursos necesarios para alcanzar ese presupuesto, porque el presupuesto obviamente es algo que se planifica, son estimaciones que se tienen y el Estado ahora lo que tiene que trabajar es justamente en garantizar esos recursos ¿no? que se han planificado. ¿no? Y en el tema de educación, tenemos aproximadamente un 12% de la totalidad del presupuesto que se destinan para este ámbito que es el tema de educación. Otro aspecto que también atañe al tema fiscal son los gastos en pensiones que realizamos de manera mensual. Están garantizados obviamente los pagos, todo lo que son las pensiones principalmente que vienen de los sistemas de reporto, de lo que viene manejando el Senacir y todas las personas que tienen sus jubilaciones. La realizamos el primer día hábil este año, este mes mejor dicho, como primero de mayo es un día feriado. Vamos a adelantar un día lo que viene a ser el pago de todo lo que es el gasto en pensiones lo estamos justamente ejecutando para mañana jueves 30 de abril. Y eh, seguimos obviamente con esa tendencia de garantizar los recursos para lo que son los gastos en pensión. El tema del endeudamiento creo que es uno de los temas que ahora le debe preocupar mucho a la población porque eh, se dice mucho ¿no? de que estamos recurriendo al endeudamiento para poder paliar estos problemas que hoy en día estamos teniendo por falta de recursos. ¿no? Y si ustedes pueden ver en el gráfico, nuestro endeudamiento que hemos tenido a febrero es prácticamente Nulo. Estamos hablando de alrededor de 190 millones de dólares que hemos podido acceder a través del Fondo Monetario Internacional, además de que hemos pagado lo, el, los compromisos que el gobierno anterior había asumido ¿no? con lo que viene a ser el servicio de endeudamiento, tanto interno como a nivel externo. Nosotros no podemos dejar de pagar ninguno de los créditos que se ha comprometido el gobierno anterior porque de lo contrario entraríamos en default. Y eso ya sería un problema bastante serio para el país. Estamos con buenos indicadores de endeudamiento y ese endeudamiento que nos han dejado, obviamente, es un endeudamiento heredado, que no depende de nosotros, no depende de este gobierno, que tuvimos que trabajarlo de cierta manera con los recursos que actualmente disponemos. Y de, nosotros, como estamos encargados del Tesoro, tenemos que trabajar justamente en que no falten los recursos para estos sectores, ¿no? Entonces, de cierta manera, estamos cumpliendo con todo lo que viene a ser el endeudamiento. Solamente hemos obtenido un crédito en la actualidad, que es el del Fondo Monetario Internacional, que, como les digo, son 320 millones de dólares, que nos han ayudado, si ustedes quieren, de cierta manera, a generar reservas internacionales. Les voy a mostrar más adelante justamente todo lo que viene a ser el tema de las reservas internacionales y eh, mantener nuestra política cambiaria. ¿no? Entonces, venimos trabajando justamente con el directorio, de lo que viene a ser eh, el, el Banco Central de Bolivia, para que vamos trabajando en concordancia de lo que viene a ser la política fiscal y la política monetaria. ¿no? El saldo en balanza comercial, el segundo problema que les comenté al comienzo de la presentación, ya tenemos datos cerrados al primer trimestre de este año 2020 y hemos revertido esa situación del déficit comercial. Después de seis años tenemos... Una balanza comercial positiva, es decir, de que tenemos alrededor de 70 millones de dólares que hemos vendido más de lo que hemos comprado. Una balanza comercial positiva al primer trimestre, es una señal importante. ¿Cómo hicimos el ajuste? El ajuste lo hicimos principalmente por el lado de las importaciones, porque estábamos importando muchos productos que eran contabilizados y el ejemplo que les di, específicamente el tema de los combustibles a través de IEPFB. Con este solo ajuste que hicimos, revertimos lo que es la balanza comercial. Entonces, dos problemas importantes que se empezaron a solucionar. El déficit fiscal, el freno de mano que aplicamos en noviembre-diciembre de 2019 y el déficit comercial. Es decir, que dejaron de salir reservas por este tema principalmente de la balanza comercial. Es más, estamos generando mayor acumulación de reservas y esto nos ha permitido mejorar el nivel de reserva para este año 2020, fíjense en este cuadro, el tema de las reservas internacionales, ¿no? Las reservas tuvieron un comportamiento de reducción en el año 2018, 2019, fíjense, de 8.900 millones a 6.468. Al finalizar diciembre, terminamos con ese nivel de reserva. Empezamos con la pandemia en marzo y obviamente la gente fue a retirar muchos recursos. Al 31 de marzo, las reservas alcanzaron los 6.100 millones de dólares. Sin embargo, al 21 de abril... Con todos los recursos que hemos inyectado, revertido la balanza comercial negativa, los recursos del Fondo Monetario, nuestras reservas y la gente empezó yendo a depositar también sus recursos en dólares. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos un sistema financiero sólido que hemos venido trabajando también con el Banco Central de Bolivia, como les mencioné, con el directorio. Justamente tenemos dos colegas que forman parte de la Universidad Gabriel René Moreno del directorio, como es el doctor Alejandro Banega y también el doctor Walter Morales, con ellos hemos trabajado en medidas no convencionales, obviamente un trabajo exclusivo de ellos y nosotros como Tesoro hemos empezado a apoyarnos para que a través de estas medidas no convencionales se haya la recompra de bonos y podamos inyectar recursos líquidos al sistema financiero. Esto nos dio estabilidad y un nivel de liquidez que lo vamos a ver más adelante, que le da estabilidad principalmente a la economía, que tenemos un nivel de reserva adecuado que nos permite obviamente mantener el tipo de cambio fijo como lo tenemos en la actualidad. Y tenemos en ratios, por ejemplo, de lo que viene a ser reservas sobre el PIB, que nuestras reservas están en un 15.5% respecto a nuestro PIB. Un indicador importante, evaluado obviamente por el Fondo Monetario, que nos dio una buena señal y por eso hemos podido acceder al crédito que ya hemos tenido la viabilidad de 320 millones de dólares. La liquidez con estas medidas no convencionales, si ustedes pueden ver cómo se incrementa, entre el 31 de marzo y el 21 de abril, nos ha permitido alcanzar niveles de 11 mil millones de bolivianos, superiores a los niveles del año 2018, si ustedes quieren. Es decir, que en esta época, inclusive, que tenemos los problemas que vivimos en octubre, noviembre de 2019 y en la época de coronavirus, tenemos nivel de liquidez bastante alto. Es decir, que el sistema financiero lo hemos fortalecido con este tipo de medidas no convencionales que han sido aplicados desde el Banco Central de Bolivia y obviamente el tesoro se apoya bastante en el Banco Central porque ha sido la medida de acceder también a créditos de liquidez que nos han permitido terminar el año 2019 con toda una deuda que dejó el gobierno anterior, alrededor de 3 mil millones de dólares y con las cuentas en cero. Para que lo sepa todo el mundo, para que lo sepa todos los bolivianos, el tesoro fue sobregirado por el ministro Arce Catacora, aproximadamente en 20 mil millones de bolivianos. ¿Qué significa que lo sobregiró? Significa que se gastó la plata de alrededor de 560 entidades públicas, que se las gastó y las dejó en saldos negativos. Eso significa un sobregiro, más de 20 mil millones de bolivianos. Con esa cuenta, más la deuda de 3 mil millones de dólares, con todas las entidades públicas, entre ellas obras a la ABC fps fondos indígenas upre obra fantasma todo lo que viene a ser yacimiento así recibimos este gobierno y así tuvimos que enfrentarlo con esa y esmado recurso con pocas recaudaciones y con el crecimiento a pique que teníamos sin embargo empezamos a afrontar aplicamos medidas no convencionales con el tema monetario eh, el tesoro recurrió a créditos de liquidez a fin de año 2019 con Salimos el año, cerramos con un déficit fiscal inferior a los últimos cuatro años y empezamos a aplicar medidas que nos permitan obviamente sobrellevar este bache que es el tema del coronavirus. El crecimiento en, en el programa fiscal financiero trabajado con el Banco Central para este año se tenía proyectado entre el 2.5 y 3.5% para este año. Sin embargo, no esperábamos que ocurra este tema de la pandemia del coronavirus y vamos a tener que... Eh, evidentemente ajustar todo este crecimiento seguramente nuestro nivel de crecimiento va a estar en eh, como lo dicen los organismos multilaterales entre 2.9 y 3.5 negativo es decir un decrecimiento de, de la economía el déficit fiscal también trabajado fíjense ustedes para el 2020 era de 6.6 tenemos una variable de ajuste también que vamos a realizar que es el tema de inversión pública para cumplir con esta meta queremos dejar en el 2020 eh, las cifras inferiores a lo que se venía proyectando con el anterior gobierno y evidentemente sigamos con esta senda. Si no hacemos estas correcciones, el día de mañana se puede complicar más el tema de crecimiento, más el tema de la balanza comercial. Para este año 2020 también nuestra balanza comercial, como les digo, ya la hemos empezado a corregir, teníamos proyectado de que llegue a un 0.1% del PIB, yo creo que va a ser positiva más bien ahora vamos a tener un crecimiento con todo el control que se ha venido realizando. Y entre algunas de las medidas económicas que hemos aplicado contra el coronavirus, aquí les paso un detalle, ¿no? El pago del bono canasta familiar. Este bono específicamente para tres grupos vulnerables. Lo que va a ser las personas con discapacidad, las que reciben el bono Buenasurduy y las personas en la tercera edad que reciben una renta dignidad. Ese es el bono canasta familiar. Alrededor de 1.2 millones de personas se benefician con este bono de 400 bolivianos por persona. El bono familia, que se les asigna 500 bolivianos para cada niño que está en el nivel primaria, secundaria o el nivel inicial. Incluimos a lo que es el colegio fiscal y el colegio particular. El bono universal, que justamente es un bono que compensa al otro grupo vulnerable que no estaba incluido en lo que es la canasta familiar, 1.2 millones de personas y el bono familia, 3.2 millones de niños. Entonces, el bono universal va a llegar aproximadamente a 4 millones de personas a la, los jóvenes mayores de 18 años que hayan sido nacidos en Bolivia y que no tienen un trabajo y no reciben ninguna renta, ya sea del Estado o del sector privado. ¿no? En total, estos tres bonos son 8.4 millones de personas que tienen un costo aproximado de 4 mil millones de bolivianos que el Tesoro ha empezado a desembolsar. En estos 17 días, hemos aproximadamente derogado un gasto de 1.800 millones de bolivianos ya para aproximadamente los cobros de eh, 3 millones de personas. Ya 3 millones de personas han cobrado sus bonos y vamos a comenzar eh, de acuerdo a la planificación que se tiene el día de mañana con el bono universal. ¿no? Luego las medidas importantes, un diferimiento de pago de los impuestos, no lo que es el impuesto al valor agregado, el IT, el IVE, incluimos también lo que es el RCIVA, justamente los docentes teníamos un problema con la presentación de lo que viene a ser nuestra factura, incorporamos este impuesto para que durante los próximos tres meses puedan presentar su factura, además de que no pueden recaudar factura y que no podemos llegar ¿no? a los lugares donde se presentan. ¿no? El diferimiento entonces de estos impuestos nos va a ayudar principalmente a lo que viene a ser el sector formal de la economía, a todas las actividades económicas, a todas las cuentas propias, a todos los que son empresas unipersonales. ¿no? El tercer aspecto muy importante del pago de servicios básicos, luz, agua y gas. Los tres servicios durante los próximos tres meses se van a pagar por parte del gobierno, evidentemente hay diferentes escalas, pero estamos beneficiando a 2.600.000 familias, 2.600.000 familias. Si nosotros nos multiplicamos por cuatro integrantes por familia, estamos hablando tranquilamente de más de 9 millones de personas que se benefician con el pago de los servicios básicos. Se ha analizado, obviamente, justamente esa clasificación de familia y por eso es que se han determinado los niveles respectivos. ¿no? Además de que se garantiza el pago de los suelos, principalmente en el sector público, con el sector privado hemos desarrollado dos programas de alivio, uno para los suelos y otro para la creación de empleo. Un fondeo de aproximadamente 1.500 millones de bolivianos cada uno, para que las empresas micro, pequeñas, medianas, puedan acceder a estos fondos y garantizar los sueldos, primero y segundo, para que puedan tener créditos blandos, un periodo de gracia de seis meses, no paguen ni capital ni intereses y puedan continuar obviamente con sus actividades eh, de, de normales. ¿no? Ya se va a empezar a aperturar la economía, la presidenta Yanine Áñez ya habló de que muchas actividades se van a ir aperturando, obviamente no van a ser todas, y en la medida de que nosotros vamos acostumbrándonos y cuidándonos en las diferentes actividades, se van a dar más medidas de apertura. no Se garantiza también todo lo que es el pago de la renta dignidad y el bono Juan En cierto momento, eh, algunos eh, políticos del anterior gobierno nos decían de que no íbamos a poder pagar ninguno de los bonos y, sin embargo, todos los bonos siguen pagándose de manera normal. Claro, ellos dijeron que no íbamos a poder pagar. ¿Por qué? porque el candidato Arce Catacora nos dejó con un sobregiro de 21 mil millones de bolivianos y con una deuda, obviamente, a las empresas del sector privado de 3 mil millones de dólares. Entonces, con eso, evidentemente, no pensaron de que no íbamos a poder alcanzar, de mantener y dar esta estabilidad en la economía. Sin embargo, hemos empezado a salir y obviamente eso ha sido gracias al trabajo de todas las empresas entidades públicas y del sector privado, ¿no? que nos han tenido paciencia, que nos han sabido entender, han visto a cuáles han sido las finanzas diezmadas de lo que ha sido el sector público y que obviamente estamos trabajando en conjunto para dar viabilidad. Otro aspecto en que se ha trabajado, ¿no? el tema del equipamiento de hospitales, con insumos, medicamentos, equipamientos, laboratorios de análisis para cada departamento, obviamente algunos departamentos se le ha dotado con ítems de salud, se han ampliado los plazos también para los aportes, de lo que viene a ser las AFP, el tratamiento de los enfermos del coronavirus es gratuito y obviamente se ha garantizado la cadena de abastecimiento de todo lo que ha sido los alimentos. No podemos vivir sin alimentos y es uno de los aspectos más importantes que se trabajó desde el primer día. ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, no para lo que es la ganadería, no para lo que es la agricultura, se han seguido trabajando con las cadenas logísticas y se ha garantizado todo lo que ha sido la alimentación a todos los bolivianos. Esta es una pequeña presentación de que quería compartir con ustedes y bueno, presto para cualquier consulta. Muchísimas gracias, licenciado. Eh... Eh, me gustaría también compartir con ustedes, como nos bueno, están viendo diferentes públicos. Y la idea es poder eh, socializar también y despejar algunas dudas, consultas que tiene el público que está viendo esta transmisión. Y voy a eh, hacerle las consultas. Aquí tengo eh, una consulta del licenciado Marcelo Núñez, eh, donde dice: ¿No? Han proyectado la reducción de ingresos por impuestos, rentas y otras políticas de flexibilización, tanto a empresas como a familias? Sí, tenemos una este, proyección preliminar, se podría decir, por el tema de la reducción de impuestos. Estamos hablando aproximadamente de unos 4.500 millones de bolivianos que va a impactar justamente todo lo que ha sido el tema del coronavirus además del diferimiento de los pagos a las empresas, hoy en día con este diferimiento solamente el impuesto a la utilidad de las empresas se les está dando un oxígeno de 1.500 millones de dólares, ingeniera. Entonces ha habido un trabajo en conjunto, tanto del gobierno como del sector privado, para quitarle un poco esa asfixia, ¿no? Primer aspecto. Segundo, el, por, el, el tema de los aportes, principalmente las AFP, etcétera, eso también se le ha dado un diferimiento para los pagos el oxígeno de este fondo de recursos para que puedan acceder al pago de salario. Entonces, hay un trabajo, y no solamente el impuesto a las utilidades, ¿no? el impuesto al valor agregado, el impuesto a la transacción. Evidentemente, ya se le ha dado un oxígeno, no quiere decir de que sea suficiente. Eh, hay que trabajar en conjunto con el sector privado, pero hemos tenido muchas demandas ¿no? de todos los sectores, de todas las actividades económicas, donde nos piden prácticamente de que se lo exente de todos los pagos y de que no se lo cobremos más, de que haya prácticamente un párate, ¿no? Y eso no se puede hacer. No se puede hacer por dos motivos. El primero, de que deberíamos dejar de existir como Estado, y eso sí ya dejaría de garantizar lo que es la, est la estabilidad de la economía. ¿no? Ese primer aspecto. Y segundo, todos los Estados viven de los recursos públicos. Y si no vamos a aportar con recursos públicos, nuestra economía solamente está formalizada en un 30%. Lo que queremos es trabajar justamente en formalizar mayor cantidad de porcentajes, que todos se vean inmersos. Y el, el, el trabajo que se hizo entre octubre y noviembre, justamente desde noviembre, diciembre, perdón, 2019, era prácticamente darle un oxígeno a lo que venía a ser eh, el atosigamiento que tenían las empresas con la persecución fiscal, con impuestos nacionales, con aduana, con la policía, con defensa, en fin muchas entidades que fiscalizan a las empresas privadas. Eso fue lo que se les pidió en este gobierno a todas estas entidades. Denle un respiro a las entidades públicas, no la, a las entidades privadas, no las extorsionen fiscalmente y más bien colaboremoslas. Y es lo que se hizo. Se ha trabajado en un proyecto de ley para perdonar el tema del perdonazo, en la gestión 2019, con las deudas tributarias que se tenían de cinco años anteriores se han disminuido los porcentajes, la cantidad de años de fiscalizaciones. Lamentablemente este proyecto de ley está en manos del movimiento al socialismo que tienen los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y estamos a la espera de que se trate, ¿no? porque es un beneficio para las empresas, para el sector formal, para los propias para las personas, obviamente, que cumplen con sus impuestos, ¿no? Entonces, hay un trabajo que se ha venido realizando, hay un impacto negativo que veremos cómo lo vamos solucionando, ¿no? Tenemos un trabajo conjunto también con los organismos multilaterales. Ya el, la primera señal positiva ha sido el Fondo Monetario, que nos ha conseguido un crédito de 327 millones de dólares. El Banco Mundial estamos cerrando ya un contrato prácticamente de más de 250 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo también, eh, todavía no hemos consolidado cifras, pero está trabajando con nosotros. La Corporación Andina de Fomento, Fonplata, son entre las principales entidades que estamos trabajando justamente para compensar este bache, porque de lo contrario, si no tenemos recursos, no vemos de dónde los generamos, tendríamos que cerrar muchas entidades públicas, entre ellas municipios, universidades, y eso es lo que no se requiere. No se quiere, ¿no? Tenemos que buscar el equilibrio y eso es con el trabajo de todos. No solamente es tanto, tanta flexibilidad, sino de que tenemos que también acompañar al sector público y a, a nuestras entidades a paliar este bache. ¿no? Muy bien, licenciado, hay muchas consultas. Vamos a aprovechar eh, un minuto, unos minutos más de su tiempo. Hay una consulta de Inés Aguilar. Dice, muchas gracias, eh, licenciado. Una consulta. Uno de los alivios en el impuesto a las transacciones es disminuir es la base imponible, descontando el IVA. Efectivamente pagado. ¿Qué se entiende por este? Dice, ¿qué se entiende por este último término? Ya que el SIN no ha aclarado este tema a la comunidad, ¿no? Justamente el viceministro de Política Tributaria, que lo vamos a invitar para que pueda darnos también una disertación para la universidad y nos pueda explicar todos estos aspectos, ha estado trabajando la semana pasada en la reglamentación con impuestos nacionales. Y prueba de ello es que han salido las RND, le dicen a las resoluciones de directorio, donde eh, aplican justamente cuál va a ser la metodología del cálculo y cuáles van a ser las bases imponibles. De estas, nuevas, eh, estas nuevas determinaciones. ¿no? Entonces, yo les pediría, ingeniera, que esperemos la presentación y traslademos las preguntas al tema del de, al viceministro de Política Tributaria, que vamos a tratar de comprometerlo para la próxima semana y puedan hacer todas sus consultas, justamente cada uno de los impuestos. Está bien, licenciado. Eh, una consulta más. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se ha planeado? Dice: Esta es una consulta de Nadir. Eh, Benito Cuella, ¿cómo se tiene planeado apoyar a los agricultores y artesanos para que puedan activarse o reactivarse? Bueno, en el tema agrícola, eh, lo que se ha garantizado es mantener obviamente esa estabilidad en la cadena de abastecimiento, ¿no? Eh, siguen las entidades, eh, todos los que pertenecen a los micros, pequeños, grandes eh, agricultores, trabajando en todo lo que es el tema de siembra, cosecha, nosotros hemos visto de tratar de liberar algunos de los impuestos aduaneros para algunos insumos que requiere la agricultura. Eh, no tengo yo el detalle específico de cada uno de ellos, pero sí hemos trabajado en conjunto para darle esa viabilidad. Eh, tenemos ciertos problemas de trigo, ¿no? Para garantizar obviamente lo que es la producción de pan. Esto es deficitario de hace muchos años atrás. Ahora estamos trabajando justamente con un tema de importación de trigo de manera directa. Tenemos al tema de MAPA que... ...nos garantiza de cierta manera la estabilidad en los precios de los granos... ...que son los beneficiarios justamente el tema de los agrícolas, ¿no? Y los tres productos más importantes, productos cárnicos y lecheros, ¿no? Lo que es el ganado vacuno, ganado vino, ganado eh, lo que viene a ser la parte avícola ...y obviamente eh, lo que es, el culti lo, lo que es la, los cultivos, la generación de lo que es la leche... ...los derivados de la leche, entonces todos estos aspectos los hemos trabajado de manera directa. También el gobierno paga de cierta manera una subvención en lo que viene a ser eh, los combustibles para importar los insumos, para lo que es el traslado, el transporte, y todo esto se manera, se, se, se beneficia de manera directa a todos los agricultores y obviamente a las actividades conexas, ¿no? Ganadería y todo lo que es transporte. Estimado licenciado, vamos a abusar un poquito de su tiempo. El profesor Teófilo Caballero hace una consulta, ¿no? Dice. Eh, bueno, estimado Carlos, entiendo que es un gobierno de transición, pero ¿hay alguna posibilidad de reactivar el pacto fiscal? Dice, trabajamos en este tema durante varios años y usted lo conoce a perfección. Sí, gracias a la consulta Teófilo, justamente cuando él era eh, vicepresidente del Comité Cívico, trabajamos en una propuesta a nivel Santa Cruz como departamento nos conjuncionamos entre la gobernación, el, la Universidad Gabriel René Moreno, participaron los de Andecruz, algunos municipios, y bajo la cabeza, obviamente, del licenciado Teófilo Caballero, presentamos una propuesta alternativa ¿no? a lo que era la redistribución de la renta, porque el pacto fiscal no solamente es cómo distribuimos los recursos de la coparticipación, nosotros nos enfocamos en cuatro pilares, ¿no? ver el tema del crédito público, ver el tema de los tributos, porque no solamente se le coartó a todas las entidades autónomas recibir recursos, sino también generarlos, crearlos. ¿no? Entonces se crea una ley de clasificación de impuestos, el gobierno anterior los creó y le cerró, a todas las entidades autónomas crear sus propios impuestos, vender servicios, todo bajo autorizaciones, una obviamente eh, una pesadez de lo que es el aparato estatal central que no le permitía desarrollarnos, y ver como último pilar la sostenibilidad fiscal. Todo eso se trabajó en el Comité Cívico. Es el Ministro de Economía José Luis Parada, el licenciado José Luis Parada, eh, está planteando justamente de que se vuelva a retomar este tema del pacto fiscal, pienso yo, en esta época pensar en la redistribución de recursos, vamos a redistribuir pobreza, diría no en este momento, porque lamentablemente el gobierno anterior nos dejó las cuentas sobregiradas y con deuda demasiada extrema que estamos tratando de cumplir. Entonces, distribuir deuda... Y el sobregiro que dejó el licenciado Arce Catacola sería lo que habría que pensar en el tema de redistribución. Pero sí podemos ir trabajando la apertura en la creación de nuevos impuestos, pero obviamente a través de la venta de los servicios, que los servicios públicos que ofrezcamos a la población sea demandado por la población y generar esos recursos. No, no significa de que le vamos a implantar un nuevo impuesto a la población, sino que lo vamos a, le vamos a ofrecer un servicio del cual ellos estén en condiciones de pagarlo, y tenga obviamente la satisfacción de poder pagarlo. El tema del crédito, no principalmente el crédito público, todas las entidades autónomas necesitan de autorizaciones del nivel central, normativa, el Ministerio de Economía, eso tendría que desburocratizarlo, porque muchos de los convenios que se pueden obtener desde manera local de los gobiernos subnacionales o de las universidades, tratarlos de manera directa, evidentemente los endeudamientos se realizan de país a país, pero no tendríamos que engorrarlo. Un crédito en nuestro país tarda aproximadamente entre 3 a 5 años para consolidarse. Más bien, en este momento que estamos viviendo, en este gobierno de transición, ya hemos consolidado eh, el tema del crédito del Fondo Monetario, ¿no? Estamos consolidando y le adecuando todos los créditos de lo que es el Banco Mundial, es lo que viene a ser el PIB, la CAF, el Fondo Plata. Entonces, estamos trabajando a marcha forzada, ¿no? Y ese es el trabajo que venimos desempeñando. Lo mismo tienen que hacer las entidades autónomas. Sí, es una de las intenciones que tiene el Ministro de Economía, ojalá que el tiempo alcance, porque de seguro de que hablar solamente de una repartija de los recursos de coparticipación va a terminar en una repartija de deuda y el sobregiro que dejó obviamente el ex-ministro. Correcto. Te voy a hacer una consulta que hace el licenciado Johnny Burgos Ortiz. Dice, el sistema financiero ha sido castigado en el anterior gobierno por la imposición de tasas pasivas y activas, reduciendo el split financiero y reduciendo la capacidad de sustento de estas entidades en la, en la actualidad se están ampliando los pagos por parte de los deudores. ¿Cómo se dará soporte a las entidades financieras si su capacidad de ingreso está disminuida? Muchas gracias a la consulta, licenciado Johnny Burgos. Él es uno de los principales profesores que nos colaboró justamente cuando trabajábamos en la gobernación para ver las observaciones que le hacía a la ley de servicio financiero, ya que él tiene mucha experiencia en este tema y nos colaboró bastante justamente en tratar de cerrar ciertos aspectos que el gobierno dejó muy abierto y que lastimaba principalmente a lo que es el sistema financiero. Con esta medida de lo que viene a ser el diferimiento de pago de los créditos por tres meses, es decir, si yo soy acreedor de un crédito, tengo un crédito, lo voy a empezar a pagar recién en julio. Son tres meses que se le está dando oxígeno, si usted quiere, a la población. Tiene mucha razón en ver cua, cómo la banca va a bancarse estos tres meses, cómo va a poder eh, subsistir este bache, digamos, ¿no? porque a alguien le estamos haciendo ocasionando una pérdida. no y En este sentido, la banca, aproximadamente la banca, pierde alrededor de 500 millones de dólares mensuales, son 1.500 millones de dólares que está perdiendo por este diferimiento, ¿no? Pero hemos tenido, obviamente, primero que nada, un trabajo en conjunto con lo que ha sido ASOBAN, la ASFI y lo que es el Viceministerio de Pensiones y Seguros, que es el que está ligado al tema financiero. Y con ellos fueron lo que se consensuó el tema del diferimiento de pago, ¿no? Por los tres meses. Ahora, ¿cómo compensamos esa pérdida? Obviamente hay un trabajo que se les ha hecho con medidas no convencionales, justamente una semana antes de lo que haya ocurrido el tema del coronavirus. ¿Qué hicimos con estas medidas no convencionales que les expliqué justamente en la presentación? Recompramos todo lo que ha sido los bonos que tenían, por ejemplo, las AFP. Si las AFP tenían bonos del tesoro, el Banco Central compró esos bonos, inyectó recursos líquidos y los puso en DPF. Entonces, con estos DPF... Eh, hemos paliado de cierta manera eh, ese bache que teníamos en el tema financiero. Y quiero darle una buena noticia para el licenciado Johnny Guru y para todos los amigos docentes en el tema financiero. Después de tener eh, una brecha entre lo que era el crédito y los depósitos, hoy día después de prácticamente un año y ocho meses, si no me equivoco, los depósitos han sido nuevamente superiores a los créditos. Esta es muy buena noticia, justamente con este tipo de medidas no convencionales, inyectando recursos a la banca para que puedan nuevamente canalizarlo a los diferentes créditos. Evidentemente eso no va a compensar toda la pérdida. Vamos a fondear con recursos del Tesoro justamente para que la banca no disponga de los recursos que tiene para este tema de los dos programas de alivio, no uno que es a los sueldos salarios y otro que viene a ser obviamente a la generación de empleo. Entonces, con esta medida son 1.500 millones más que inyectamos y que de cierta manera le está dando un retiro. Pero, repito, hay un trabajo consensuado con la banca, Asoban estuvo de acuerdo, la ASI obviamente empezó a reglamentar todo este trabajo con el Viceministerio de Pensiones y Seguros y con lo que viene a ser obviamente Asoban. Entonces, hay un trabajo en conjunto eh, seguramente no va a compensarse todo, pero vamos a ver las próximas medidas que se va a tomar en el tema financiero a medida de, de conocer el comportamiento. Nos alegra mucho saber, por ejemplo, de que hemos recuperado los depósitos en dólares y en bolivianos, y el nivel de liquidez está llegando a los niveles del 2018. Esto es muy buena señal para todo el sistema financiero, no del cual nosotros siempre estamos de acuerdo en que lo tenemos bastante sólido. Gracias, querido licenciado. Eh, para cerrar ya esta entrevista, me gustaría eh, ya un poco más eh, de, en su perspectiva personal. Conocemos que ustedes junto a otros profesores de la facultad eh, de la universidad fungen ahora como autoridades nacionales en un ámbito particularmente particularmente importante para los bolivianos. En esa perspectiva. Eh, ¿Qué consejos podría darle usted? Ya dado que hay un público bastante eh, estudiantil, bastante eh, del ámbito académico, eh, ¿cuál sería su recomendación o consejos para estos profesionales que en estos momentos se encuentran eh, mirando esta transmisión? Y también eh, por el tiempo no hemos podido llegar a hacer todas las consultas que, eh, que están siendo eh, remitidas en esta transmisión y que nos gustaría que a posterior usted pudiera este, responderle eh, dentro del marco de su tiempo también y las consultas realizadas en esta presentación. Pero en esas perspectivas como docenta, al menos de la universidad, y, y que está en el ámbito de la enseñanza eh, para este área. Gracias, ingeniera, por, por este espacio que hemos tenido para poder nosotros... Eh, mostrarle algunas cifras sin esconder ningún número, se podría decir. Tampoco estamos pintando un panorama que esto se tiene solucionado, que la economía está en perspectiva. Más bien hemos mostrado ese estado eh, de, de emergencia en el cual nos encontramos, del cual nos dejó el anterior gobierno. Tenemos muchos problemas, obviamente, de muchos sectores, muchas demandas intransigencia de muchos sectores imagínense entonces eh, mi consejo para los académicos para los estudiantes para todos los sectores es de que todos nos pongamos este país al hombro. la presidenta o el ministro de economía o los que forman parte actualmente del gobierno no lo van a poder hacer solo y si más presionamos si hay mucho más presión esto es una bomba de tiempo que va a reventar cualquier momento entonces, si no trabajamos entre todos, todas las entidades públicas, todas las personas que obviamente tienen una relación directa con lo que son la institucionalidad, el desempeño de las actividades económicas, seamos formales e informales, si seguimos presionando, esto es una bomba de tiempo que explota en cualquier momento. Entonces, esto no es una, un tema de personas, es un tema político, sino de que todos tenemos que jalar hacia el mismo sentido. Creo que esa fue la decisión que se tuvo en octubre de 2019, ¿no? Yo, la verdad, no, no tenía ni en lo más mínimo pensado llegar en este momento aquí a tra ayudarnos, tratar de colaborar porque esa es la misión que tenemos, ¿no? Gracias más bien a todo el apoyo de todos los amigos, colegas, a ustedes, eh, de ganas, ingeniera Guana Borja, al, al rector también, que de cierta manera todos me han colaborado y me han dado ese empujón para seguir acá, porque en esta situación en la que nos encontramos realmente es un escenario adverso que, que nadie... Eh, Creo que estaría contento de estar en estos lugares, en este momento, y que, bueno, mucha gente espera mucho, ¿no?, de, de, del desempeño que pueda tener el ministerio, que pueda tener la presidenta, o todos los funcionarios que formamos parte, ¿no?, de lo que viene a ser la, el nivel central del Estado, ¿no? Sin embargo, es necesario de que conozcan cómo nos entregaron, cómo dejaron este Estado, ¿no?, un Estado prácticamente eh, eh, con muchas deudas, con un sobregiro, las entidades públicas sin dinero, un aparato estatal muy pesado, grande, y que si entre todos no lo trabajamos, no tomamos medidas correctivas, evidentemente esto camina hacia el abismo. ¿no? Entonces mi consejo es esa ingeniera de que todo nos jalemos, nos pongamos al hombro de este país, no lo va a poder hacer un gobierno o una sola persona, No tienen que ser con el apoyo de cada uno de nosotros desde el ámbito que nos encontremos, ya sea en el nivel académico o como estudiante. ¿no? Mi consejo para los estudiantes, hoy en día que no podemos eh, aprovechar de tener a nuestros docentes al frente, los valoremos porque realmente muchas veces los desvalorizamos a docentes. Tenemos docentes de muy de muy, muy buen nivel, de primer nivel, eh, que nos están transmitiendo sus experiencias y que no las sabemos aprovechar. Ahora tenemos que valorar eso, ¿no? Eh, tratar de tener esa autodidacta, hacer autodidacta, autodidacta, porque no tenemos tal vez... Eh, el acceso mucho a las redes sociales, al internet, a un celular, eh, mucho, se está trabajando con el Ministerio justamente de Educación para que pueda llegarse a través de, la, de, de las redes sociales a la mayor cantidad de población y eh, no se pierda ¿no? este nivel de educación. ¿no? Eh, tanto ha costado al país alcanzar lo que tenemos eh, lo tengamos, sea bueno o malo, Imagínense, con un, un, una crisis como la que estamos a, a atravesando en la actualidad, ¿no? Se puede complicar mucho más el panorama y, evidentemente, los únicos perjudicados son nuestros niños, nuestros jóvenes. Los docentes, obviamente, estamos en esa eh, labor eh, de seguir aportando, de seguir ayudando hasta no, donde nos permita, obviamente, las condiciones, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje, ingeniera, y, obviamente, con las excusas, las, las, las disculpas del caso. Eh, a mis amigos docentes, uh, que si hay errores, obviamente son errores humanos que, que no dependen de una persona, ¿no? no dependen ni de mi persona, ni del ministro, ni de la presidenta, ¿no? seguramente no todos vamos a estar en concordancia de lo que se está haciendo, pero realmente con el Estado que se recibió se han hecho muchas cosas y se han mejorado muchas cosas que lo que pretendemos es dar esa estabilidad. ¿no? Si no tenemos estabilidad, obviamente no vamos a tener país. Muchísimas gracias, eh, estimado licenciado Carlos Lin, nuestro viceministro. Eh, realmente le agradecemos a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas, a nombre de la Universidad Gabriel René Moreno y de todos aquellos profesionales, estudiantes que han estado siguiendo esta transmisión. Y ante todo, eh, poder eh, agradecerle por el espacio y el tiempo que usted ha tenido para compartir desde su experiencia, y sus perspectivas, con la ciudadanía, con el público, con la academia, eh, eh, información y, ante todo, poder socializar aspectos que son importantísimos en el ámbito académico para la formación y para el público general, poder tener también una eh, evaluación y, ante todo, este, información pertinente a la realidad. Quiero agradecer y felicitarlo por la representación que usted hace, sabemos que en estas circunstancias tener un cargo eh, realmente eh, demanda bastante responsabilidad, tiempo y creo que las acciones que se hacen siempre son para mejorar. Entonces quiero felicitarlo, agradecerle a nombre de la institución el poder haber compartido esta mañana y esta temática con nosotros. A usted las gracias, ingeniera, y siempre presto para cualquier otra oportunidad para seguir aportando y comunicando ¿no? todo lo que tenemos a disposición hoy en día. Un saludo para todos los estudiantes, para todos los amigos docentes, Me soy parte de ellos y siempre voy a aceptar con la mejor de la predisposición, las sugerencias, las críticas, porque creo que son grandes aportes que nos pueden servir ayudar a algunos de los sectores, ¿no? cada uno en su ámbito y en la expertise que tiene. ¿no? Un saludo para todos ellos y para usted, decana, le agradezco mucho este espacio también y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, viceministro.